la grabación aquí pero si no quedará grabado eh, a través del dispositivo con el que estamos transmitiendo de todas formas este pequeño webinar esta pequeña introducción eh, va a tener una repetición porque hay conceptos muy importantes en donde las personas tienen que ir despertando a las posibilidades que hay para regenerar su organismo me refería a estos neurotransmisores que tienen una cantidad de correlación integral, energética, funcional, fisiológica, metabólica, como quieras llamarla, con todo el organismo. Aquí, todos estos procesos orgánicos, fisiológicos, energéticos, invisibles a la vista, tienen miles de años de estudio. Entonces, si durante tantos miles de años el cuerpo humano ha sido estudiado pero ojo con esto porque aquel médico que se dedica a trabajar solo el cuerpo físico olvidándose de que el ser humano es una integración de muchos aspectos está trabajando simplemente un porcentaje de las posibilidades de recuperación real del ser humano para hacer una buena diagnosis hay que llegar al origen y para llegar al origen y no estar tratando causas eh, o síntomas, mejor dicho, tienes que ver cuál es el proceso eh, de origen en todos los aspectos integrales. El ser humano tiene que verse de forma integral. Por eso que la dependencia farmacológica o las secuelas de diferentes tratamientos occidentales o operaciones Terminan muchas veces cronificando aspectos, como dice el doctor Bernard Jensen aquí a mi espalda en su libro claridad radiante. Terminan generando procesos de enfermedad innecesarios que eran tratada, tratados o hubieran sido eh, solucionados con técnicas totalmente naturales. Pregúntese usted cuando va a su médico en cuánto tiempo es ocultado. ¿Y cuáles son los estudios que le realizan y por qué no acuden a los estudios de medicina cuántica, estudios no lineales, estudios frecuenciales, que son estudios completos del cuerpo humano que se realizan en una hora 45 minutos con una exactitud increíble? Dicho sea de paso, la medicina cuántica está explicando desde hace muchos años a los médicos occidentales y algunos científicos que no están a, a, al tanto de esa información, que trabajar con medicina cuántica es trabajar con 80 años de diferencia por encima de la medicina convencional y de todos los estudios, de todos los estudios convencionales que la gente se hace habitualmente, ya sea a través de una placa, de una resonancia, de todos esos campos electromagnéticos que son realmente muy invasivos. Vuelvo a reiterar, medicina cuántica, estudio frecuencial, estudio no lineal, metaterapia o metatron. Ustedes pueden averiguar, para eso tienen Google, tienen el libre albedrío de elegir la mejor medicina para ustedes y para los seres queridos. ¿Por qué hago tanto hincapié en todo este proceso de información? Porque lo que hoy hay en el mundo es desinformación. Esa desinformación se ha vuelto tan natural en donde el ser humano, teniendo las posibilidades de tratarse en forma holística e integral, es limitado a tratarse de forma convencional y farmacéutica. Entonces es usted quien tiene que elegir por qué camino va a transitar y cuál es el camino y el entorno que va a tener su familia conjuntamente con usted si persiste en ese proceso farmacológico que después va a derivar seguramente en algún tipo de cirugía o de alguna cronicidad mayor de su enfermedad. Usted es libre de elegir como yo soy libre de informar. Y lo que mencioné al principio lo vamos a develar ahora, para no hacer tanto preámbulo. La forma correcta de sentarse en el inodoro, por qué no se enseña en las escuelas, por qué no se difunde esta información, por qué no se dice que... El inodoro o el water fue inventado por un carpintero, una persona que no tenía conocimientos de la medicina, que no tenía conocimientos del proceso anatómico funcional, y que el doctor Bernard Jensen en su libro, lo vuelvo a mostrar, porque me gustaría que la mayoría de personas pudieran tener este libro para que puedan asombrarse de lo que es la naturaleza del cuerpo humano. Primera cosa. La posición correcta para sentarse es esta que ven ustedes. ¿Sí? Tanto en Facebook como en Instagram lo vuelvo a mostrar. Lo que sucede cuando usted no se sienta de esa forma en el inodoro o en el water y no se asuste por las imágenes que va a ver. Estos son los principios de muchas enfermedades que genera el organismo por algo muy sencillo este tipo de alteraciones a nivel de la sangre y este tipo de fotos un poco desagradables que usted ve ahora todo esto que ve aquí es materia fecal acumulada durante toda su vida por no haberse sentado correctamente de esta forma. Y yo ahora le voy a mostrar, ya que usted se estará preguntando, ¿y cómo hago yo para sentarme en el inodoro de esa forma? Si la forma que tiene el inodoro de por sí es incorrecta. Bueno, hay una solución, y permítame tomar un traguito de agua... Hay una solución que se la voy a mostrar prácticamente aquí en sala. No voy a pensar que me voy a sentar yo a hacer mis necesidades porque ya las hice, pero voy a mostrarle en cámara para Facebook y trataremos de hacerlo para Instagram, que me acompañe mi querido celular y que no se caiga voy a mostrarle esta puerta aquí en Instagram y en Facebook porque ya la estamos viendo por Facebook y me voy a dirigir allí al inodoro para que usted vea la posibilidad que tiene de sentarse correctamente y por qué. Bien, aquí en, en Facebook creo que se me ve bien Voy a hacer un poquito más la toma allí, pero creo que me toma. Si yo vengo aquí al inodoro, a ver si puedo poner la silla aquí, para que se vea el inodoro, aquí atrás mío, ¿sí? yo habitualmente me siento en el inodoro en esta posición recto o muchas veces voy a tratar de hacer una toma y aquí me siento con la espalda recta y muchas veces estoy haciendo A ver si me permite subir un poquito más. Creo que sí, voy a poder. Bien. Les decía, espalda recta. De esta forma, el colon transverso, si la espalda está recta y yo estoy tratando de eliminar mis toxinas o hacer del cuerpo, en esta posición el colon transverso hace mucha fuerza para acompañar el proceso de eliminación de la materia fecal. Entonces, lo que se sugiere es tener algún material que me permita voy a, a tratar de mostrar aquí abajo, a ver si puedo Aquí abajo estoy tratando de mostrar esto con la intención de que ustedes vean cómo yo subo las piernas un poquito más. Yo al subir las piernas, perdón por la interrupción de estas cosas, pero la tecnología a veces no se acomoda a lo que uno necesita. Bien. Yo aquí acabo de levantar las rodillas en una superficie según la comodidad de cada uno. ¿Qué logré con esto? Logré levantar las rodillas y voy a apoyar mi zona abdominal en los muslos. Y voy a hacer esto cuando voy a eliminar materia fecal o cuando voy a estar en el baño. De esta forma... Como les mostré en la foto, ustedes están haciendo una eliminación de un 80% más de materia fecal que si no lo hacen de esta forma. Si están sentados a veces con el celular o leyendo un libro, lamentablemente por gravedad y por física el colon transverso tiene que hacer mucho esfuerzo y elimina lo que puede. Estamos hablando siempre de un colon sano. No estamos hablando de personas que ya tengan alguna patología porque se les va a dificultar más la eliminación de toxinas. ¿Cómo van a eliminar más toxinas? Si van a eliminar más materia fecal y por ende van a permitir que la flora intestinal se renueve, se regenere, es haciendo un poco de presión contra los muslos de la pierna y el abdomen. Pruébenlo porque se van a asombrar de la cantidad de eliminación de materia y de toxinas que van a sacar que si lo hacen normalmente sentados de esta forma ¿Sí? entonces a veces hay en el piso hay unos inodoros que van como un orificio y se sientan de la forma como nosotros lo vemos en la gráfica la gente dirá, sí, pero yo esos tipos de inodoros son muy incómodos y personas mayores obviamente se van a sentar en un water entonces lo que hemos pensado es que para sentarse en un water usted tiene que acompañar por lo menos un poco el movimiento hacia adelante del cuerpo, subir las piernas, ponerse algo abajo en la planta de los pies para elevar un poco las piernas y apoyar la zona abdominal con el muslo. Recuerde, esto es un detalle mínimo, pero muy poderoso, que ya ha sido estudiado por más de 40 años. Vuelvo a reiterar por qué esto no se difunde en las redes espero que me hayan entendido, igual la gráfica va a estar seguida seguidamente después de esto, cuando grabe este, este video, cuando grabe eh, todo lo que estamos hablando ahora, va a quedar justamente como una muestra, y si tienes más interés de estar informado con respecto a la salud y cómo regenerar tu proceso en forma natural, sígueme por redes sociales, en Instagram, o escríbeme en privado, en Facebook, en Seres de Luz y Energía o también suscríbete a mi canal en YouTube eh, youtube.com barra Ceres de Luz y Energía vamos a ir a la parte regenerativa ya vinimos aquí al inodoro, vinimos al baño vimos una parte práctica de cómo tú puedes implementar una mejor calidad de vida en tu casa sin ningún esfuerzo, sin pagar nada porque el conocimiento ya te lo estoy dando pero tienes que entender que la práctica hace al maestro entonces, a medida que tú practiques esta posición, la zona abdominal, contra los muslos de la pierna, y para que estés cómodo, puedes inclusive ponerte así, pero lo importante es que este colon, esta parte, este segmento, no esté en forma rígida. Tendrás que ver la comodidad en tu hogar para poder elevar un poco las piernas y que puedas generar esa posición. Desde esa perspectiva, y vamos a volver a Sara. sala, vamos a salir de esta posición. Volviendo aquí a sala quería comentarles algo para no hacer muy largo este webinar. A ver si logramos colocar correctamente el dispositivo, espero que sí. Bien. Ahí está bastante bien. Estamos en 31 minutos quería simplemente agregar algo muy importante para que lo pruebes más que una receta es ciencia y lo más curioso es que tampoco se difunde este tipo de ciencia porque justamente el bienestar es muy grande y el negocio es muy poco bien si quieres recuperar la flora intestinal mejorar la circulación de la sangre mejorar el oxígeno de tu cuerpo Fíjate todo lo que estamos hablando, mejorar la circulación, nutrir mejor la sangre, nutrir tu organismo, oxigenarte. Tenés muchas opciones. Una de las más sencillas es tres cucharadas de sopa, el, la, la cuchara grande, con avena. La avena instantánea que habitualmente se prepara, eh, se compra un en, en sobre de avena instantánea, se coloca en tres cuartos de litros de agua. En lo posible, yo recomiendo agua Kangen. Ya vamos a hablar más adelante de lo que es el agua Kangen. Pero si no tienes agua Kangen, en este caso 7.0, utiliza alguna agua que no sea de la canilla o la, el agua que tú consideres que es un poco más eh, limpia y alcalina. Decía, tres cucharadas de sopa de avena, en tres cuartos de litros de agua, una cucharada de sopa de coco rallado lo vas a poner también junto con la avena y si te gusta endulzar la leche, esta va a ser una leche de avena con coco rallado, le puedes poner azúcar rubia, una o dos cucharadas de sopa. Esto tiene que dar un hervor, enseguida que empiece a hervir, apagas el fuego, lo dejas tibiar y cuando está tibio, lo vas a pasar en la licuadora. Te va a quedar una leche con una, eh, con una delicada, eh, no espesa, pero una delicada forma, eh, muy agradable, para que tú la puedas probar, la puedas degustar, te va a asombrar el sabor, del, del coco rallado y de la avena. Y lo más interesante es que te vas a sentir muy, pero muy bien a nivel de los procesos gástricos duodenales. Esto solamente para hablar de la regeneración de la flora intestinal, porque a medida que tú regeneras la flora, mejoran todos los procesos que tenías diagnosticados como enfermedades crónicas o degenerativas. Por supuesto que esto no es negocio para muchos procesos en el sistema donde vivimos. Lo que importa acá no es el negocio, sino que no se puede negociar la vida de los seres humanos, sino que se tiene que regenerar, restituir o enseñar y dignificar los procesos que cada persona tiene. Entonces, ya te enseñé cuál sería la forma correcta de sentarse para eliminar mayor cantidad de toxinas. Una forma sencilla, práctica, no tienes que invertir nada. Y la otra es a través de este proceso de desayuno de todos los días. Mucha gente desayuna lácteos, ya hablaremos de los lácteos y el por qué los lácteos son totalmente perjudiciales científicamente y dicho sea de paso, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos lo acaba de retirar, todos los productos lácteos, de la lista básica de nutrientes que son necesarios para el cuerpo humano. Por algo muy sencillo. Los productos lácteos se encargan, de tapar la flora intestinal generan residuos muy importantes que no permiten la oxigenación de la flora intestinal. La pregunta es, si aquellas personas que toman leche por el calcio, pregúntense ustedes por qué hoy la leche le ponen calcio, extracalcio o reforzada con tantas cosas. Para empezar, la leche está creada desde el punto de vista natural de la madre tierra de un animal para su animal, su cría, para engorde, para su crecimiento basado en el proceso natural biológico de la naturaleza. La leche no fue creada para que de un animal pasara a otra especie y menos que una persona adulta estuviera consumiendo ese producto luego de haber dejado de ser amamantado en este caso por la especie humana. Nada de eso la gente se pregunta, la gente está creyendo que la leche le aporta. Lamento decirle que si usted quiere investigar más, hay un video que es uno de los videos más esclarecedores científicamente hablando, la leche, el engaño de la leche o las propiedades negativas de la leche o el mal que hace la leche. Usted puede entrar a mi canal, seres de Luz y Energía, o Martín Robinson en YouTube, y están los videos subidos y publicados de parte de todas las páginas que han investigado durante muchos años los pros y los contras de diferentes alimentos. Sin más, me quiero despedir hasta el próximo webinar que posiblemente voy a hablar del agua alcalina y de los beneficios que tiene el cuerpo humano para regenerarse en forma natural. Así que les, les doy un gran abrazo a todos los que están ahí presentes, a Dani que está acompañando, a Esteban, eh, gracias por, por saludar, gracias a, a Virginia, a, a David, a varias personas que están viéndolo por Facebook, eh, a Ivonne Hosner, eh, una, una gran amiga también, y me da mucha alegría poder compartir el conocimiento de todo lo que es el proceso que te corresponde a ti como derecho, que te corresponde saber como ser humano, no solamente para sacarte el antifaz con el que vives, o para sacarte aquella creencia que te habían dicho que era bueno tal cosa, cuando muchas cosas realmente, hoy en día, la gente quiere argumentar que si no es científico, no es válido. La pregunta es de qué ciencia hablas tú, porque antes de que existiera la ciencia occidental, que dicho sea de paso hoy copia, y hace una mala copia de la medicina ancestral, ya se sabía qué era bueno y qué era malo para el organismo. Entonces, recurre a la madre tierra, trata de que tu ser busque un encuentro consigo mismo, porque tu ser en el interior sabe qué es lo que necesita, y no dejes que la mente o el sistema te regalen algo que no es. Te mando un fuerte abrazo, soy Martín Robinson, estamos en... Seres de Luz y Energía en Facebook, en, en Instagram, Martín Robinson, Seres de Luz y Energía, hashtag salud por la música, hashtag Seres de Luz y Energía. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima.